Ambier considera demoledor el escenario financiero de los pequeños y medianos productores españoles de energía solar fotovoltaica. Así se desprende de la encuesta realizada por esta asociación sobre una muestra de 500 instalaciones de entre 10 y 100 kilovatios repartidas por todas las comunidades autónomas. Más de un tercio de los propietarios de estas instalaciones, concretamente un 36%, declaran soportar rentabilidades negativas mientras que en el otro extremo, solo un 3% han llegado a obtener el 7,5% que aseguraba el gobierno, que alcanzarían todas y cada una de estas instalaciones con la reforma. Al cambiar drásticamente la estructura de la amortización, el 100% ha tenido que refinanciar o soportar los pagos mensuales con recursos propios, lo que ha supuesto aportar garantías adicionales a los bancos, aceptando además tipos de interés más altos a cambio de extender los periodos de amortización.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 El perfil de pequeño y mediano productor está formado por profesionales y asalariados de clase media que, según revelan en el estudio, anteponían la seguridad a la rentabilidad un 26% de los encuestados, mientras que tan solo un 10% consideró la rentabilidad como principal variable para emprender la instalación. El 60% afirma que la motivación ética guió su decisión de embarcarse, tal y como les propuso el Estado, en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica. Finalmente, si entre la gran cantidad de información que difundió el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para promover estas instalaciones se hubiera advertido en algún atisbo de riesgo regulatorio, solo el 0,4% hubiera mantenido su decisión de arriesgar sus ahorros y patrimonio a este fin.